¡Hey, what's up! ¿Qué pasa, mi gente de YouTube? Pues nada, aquí estoy otra vez. Sí, después de muchísimo, muchísimo tiempo os traigo un vídeo que os prometí la semana pasada. Eh, quien me siga en Facebook lo sabrá y quien no, pues no lo sabe, te lo, te lo digo ahora. Que hace una semana prometí un vídeo sobre el review del capítulo 4 de Adán y Eva. Es en el que salen el de los chinos, que así es como lo conoce todo el mundo, que sale Simbo... El Chino Sexy de Valencia fue un capítulo bastante gracioso. No suelo ver estos programas, por lo menos desde un tiempo esta parte, no los veía. Y he de decir que ese episodio me hizo muchísima gracia. Para empezar, ¿qué le pasa a las chicas en la boca? Si no lo habéis visto, ponerlo y decir, si alguien tiene alguna explicación para lo que le ocurre en la boca a esa tía, que me lo explique, por favor. Cuando, <risa> Cuando sale el primer chino... Que parece sinchan ¿Os acordáis cuando hacía trompa-trompa? Pues... Los huevos así grandes. Y luego... La colita así pequeñita así asomando. Dios mío, pero... ¡Qué vergüenza! De verdad. Yo estaba viéndolo y decía... ¡Coño! Tiene que hacer frío en esa isla, ¿eh? ¿Tiene que hacer un frío? Pero... Luego dicen... Luego en el programa después dicen... Que hacía como... 38 grados, algo así ¿Pero por qué se encoge tanto? El agua tenía que estar caliente Coño Luego se acerca la chica Y le dice No, a la chica no, se le acerca al tío y le dice Hola, soy Jan y soy chino A ver, a ver Te he visto de lejos Así como te acercabas He visto que eras chino Ya no solo Solo con mirarte la cara Ya no hace falta bajar más pero si hubiera bajo, si hubiera empezado desde abajo, hubiera visto que eras chino también. Por el amor de Dios, qué, qué gente. <risa> <risa> <risa> qué bueno cuando esté explicando lo de pisha. Es eh, que pisha es cuando le dice pisha y pisha y pisha y pisha. Pero el chino no se enteraba de nada. Pero claro, con esa clase de explicaciones, ¿qué se va a enterar? Hay una mosca por aquí volando y me está tocando los cojones, sí. Bueno, en fin La tía dice que le gustan los chinos Que entra en la tienda Y le dice ¡Chi chien! ¡Chi Esta tía que le pasa en la cabeza Pero si no es rubia Vale, era una broma Lo siento por todas las rubias que estén viendo esto Toma, que le da la mosca eh, Lo siento por todas las rubias que estén viendo esto No quería insultaros, era un chiste Pero sí, la tía era bastante estúpida ...cuando le está explicando cómo se hace una matanza. Le está explicando la matanza y le pone musiquito de fondo, ¡Tiene, ¡Tiene música bonita! Mientras le está diciendo, pues, cortamos a dedo y no sé cuánto. Y el tío así, ¡ah! ¡Ah! ¡Ah! Dios mío, este programa es absurdo. En una de las partes, Jan se pone a explicar cómo le gustan las chicas. Pero el tío mmm, lleva tres años en España... Y ni siquiera había besado a una. El tío es exigente, ¿eh? Ya no me acuerdo ni lo que pedía. Lo estoy grabando hoy una semana después de, de la emisión del capítulo. El chino tenía los huevos llenos y en el momento en el que la tía le dio un pico, eh, si, si no salió disparada por el chorro de leche, no, no ha pasado nada. El tío, puff, Estalló de una. <risa> y cuando la tía le hace un tagline... Simbo cuando aparece! No, ¿eh? Yo me llamo Simbo. Hola, Simbo. Tú me puedes llamar el chino sexy de Valencia. El chino sexy, sexy, ¿por qué? Joder. <risa> esa parte me mató. Joder, sexy porque le dice al tío. ¡Eh! Hey, y esa chica, eh. No, no que una que dices, oh, pibón no, no. Esa chica. ¿Qué? Por el amor de Dios Menos mal que Simo fue sincero Ahí le dijo que tía Eres normalita, no te me pongas chula No se lo dijo así, pero Más o menos Y cuando dice, me estoy tomando una jarta De comparar pichas chinas Es verdad, todo el mundo estábamos comparando Y viendo, ¿será verdad lo que dicen de los chinos? Vale No solo de los chinos Porque ahí estaban los tres Sí Los tres, encogidos para adentro sin. ¿sí? Adentro, así. Hey, no, me, no me preguntes por qué Porque el frío no hacía frío Pero por, por otra parte lo entiendo Estás ahí frente a las cámaras Y todo lo que no vemos Es un montón de gente Mirándote y grabándote con las pértigas Y no sé cuánto, dándote instrucciones De qué es lo que tienes que hacer Y tiene que ser un poco uf, Acojonante, tiene que Hacer que todo eso suba para arriba y se meta dentro de, de su caparazón. Sí, tiene que retraer la tortuga, seguro. La mejor parte cuando Simbo le empieza a enseñar seducción a Jan. Cuando intenta, <risa> intenta aplicar las técnicas de seducción que le ha enseñado Simbo, coge y le dice a la tía, creo que estoy enamorado de ti o algo así. ¡Pero qué imbécil! Si le acabas de conocer solo le has dado dos picos Te He sentido algo, claro, has sentido tus huevos vaciándose y gilipollas ¡Joder! Este tío es imbécil Pero bueno, luego se robó el show Porque el tío es que es adorable, ¿qué le vas a hacer? El tío es adorable Tú le oyes hablar y lo único que puedes sentir es como si fuera un muñeco Pero claro, ahí es donde se da el problema ¿A quién se tira un muñeco? Y aquí viene mi opinión personal lo que peor he llevado de, de verlo han sido los anuncios. Telecinco tiene un sinfín de anuncios. No sé si tantos o más como Antena 3. Incesantes. Luego, además de eso, el programa es que es, es pura basura. Lo siento mucho a los que os guste, es pura basura. Hasta aquí lo que tenía que decir sobre Adán y Eva. Y no os perdáis el capítulo en el que sale mi amigo Maulio. Y tenéis que verlo. No sé lo que pasa... No me lo ha querido contar, estoy impaciente por verlo. Un saludo chicos. Paz. Y para demostrar que las técnicas del Chino Sexy de Valencia funcionan, voy a grabar un vídeo con él dentro de poco, haciendo esto.